Fíjense bien, según el, el, como, la lectura. Ah, es, un es un adjetivo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, muchachos. Entonces, ¿verdad? Esta lectura, entonces, ¿cómo se llama la lectura? El viaje. El viaje. ¿Qué palabras prevalecieron en esa lectura? ¿Qué palabras prevalecieron en esa lectura, muchachos? Berrinche. ¿Qué otra palabra? Viejas. Ventana, chunche, cipotes, marimba, chigaste, ¿verdad? Entonces, nosotros al leer una lectura debemos de tener mucho cuidado de explicarles en sí este vocabulario a los niños, partiendo en sí de la observación de la lámina, ¿verdad?, tenemos nosotros todas estas palabras, pero también debemos. ¿Por qué se les dio a ustedes ese diccionario? Porque aquí existe relación, ¿verdad? Según desgreñadas, es una persona que anda, que no se peinó, anda despeinada, ¿verdad? Eh, charraluda, como dice el, ella. El chingaste, porque le pueden decir los niños, profe, que chingaste, chingaste de café. Eh, sí, pero según ya científicamente, ya hablando con un vocabulario léxico, porque nosotros a nuestros estudiantes debemos de enseñarles a hablar le, con un significado como, como les digo yo, rico en su en, en expresión, porque no le vamos a decir allá viene el chunche, no, allá viene el bus con su palabra, porque qué pasa, muchachos. Muchos estudiantes después van, salen fuera del lugar y, va, y tienen que utilizar el vocabulario que ellos. Pero, ¿cómo se le llama al vocabulario propio de cada región? Regionalismo. ¿Y creen que predomina el regionalismo en esa lectura? Mucho, mucho, mucho predomina. Y además de eso, muchachos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros leemos, debemos de leer para que el niño viva lo que está leyendo. A veces nosotros nos quedamos como neutros en la lectura. Nos quedamos neutros. Que, que no, no respetamos nada, pero si el niño hace vivenciar la lectura, ¿qué va a permitirle a ese niño? ¿Qué va a permitirle? La comprensión lectora. Además de eso, ¿qué más le va a permitir, muchachos? Analizar la verdad. Mire, y nosotros como maestros debemos de tener mucho cuidado. Hablamos de Caupolicán, hablamos del trópico, hablamos que nuestro poeta Rubén Darío, pero nosotros no nos adentramos en sí. ¿Quién era Rubén Darío? ¿Qué hizo Rubén Darío? ¿Qué países conoció? ¿Cómo fue su vida? Entonces, todo eso nosotros... ¿Por qué Rubén Darío escribió Caupolipán? ¿Qué situación estaba pasando él cuando escribió eso? A ustedes que le digan el niño, ¿quién era Fernando Zapata? Y nosotros desconocemos y nos vamos a las aulas de clase y no sabemos... De la persona, del autor de esa lectura Ah, ustedes tenemos que decirle al niño Que esta lectura, ¿verdad? Es de Fernando Zapata y hablar algo de él un poco y, y después leer la lectura Porque nosotros leemos Pero no le decimos quién es el autor de esa lectura al niño verdad. Entonces esperamos, ¿verdad? Que esta esto, estrategia que juguemos a pensar, así se llama la estrategia, nos sirva mucho en nuestra aula de clase. Para continuar, profesor Alabel, les dará unos papelitos para que con esa lectura, como ustedes ya la tienen en sus manos, un grupo va a hacer un sociodrama y lo va a pasar a presentar. Otro grupo va a ser una canción y otro grupo va a ser un poema, ¿verdad? Y entonces, después van a pasar al frente a presentarlo, ¿verdad? Entonces, lo que le corresponde a cada quien, eso van a pasar a presentar aquí. El grupo que termine primero va a tener un premio. Las los, niñas y niños se dividen en tres grupos. Un grupo prepara un sociodrama, otro grupo prepara una canción y el tercer grupo prepara un poema. Después los tres grupos pasan al frente y presentan su sociodrama, su canción, su poema.